Buongiorno cari amigos, da Pablo el giorno de hoy Faccio un entrenamiento de gambe, gambe Gambe, aquí el elaboramos la gamba, aquí el elaboramos el glúteo, el glúteo mayor el glúteo menor Un ejercicio de, de explosivo, explosivo, mira comando <ríe> Invito a todos che que le pase a este ejercicio Tú lo puedes fare a casa, o lo puedes parar en, en parezca. Lo importante es farlo, yo lo repito, una, dos tres vueltas. Tú a lo a tres, 3, 4, 5, 6, tú le metes la voglia y el empeño Vamos a iniciar, de importante un poco de hidratación, por portado un poquito el agua. Buena, buena, buena, buena. que está. Vamos a iniciar, eso he portado dato el achugamano, el asistente no me lo ha acordado. Vámonos, noche, noche, noche, problema vamos a iniciar, vamos a mover un poquito los brazos, aunque vamos a elaborar un poco la parte inferior, pero aunque si vuelve un poquito la parte superior, como gira, gira, gira por el Sentido contrario, tra, tra. Voy a yendo, yendo, yendo, yendo. Oh, lentamente de nuevo, lentamente, ah, lentamente. Hoy estoy del jardín de casa, guarda, son 4 grados, 5 grados. Guarda, yo como siguiente, me hago pinta de que todo va bien, pero vale, si yo aspetto las condiciones que sean o que a la final no hago nada, niente. Ok, voy un poquito a la derecha no por la sinistra <risa> ok, ok, ok, okay. Ta, ta, ta. un poquito de cosa, cosa en el posto abro, el abro, ahora el ok perfecto, perfecto con esta movilidad cierto, tu a casa lo puedes hacer más largo, más tiempo yo creo que la lo hago un poco, veloce, veloce por el tempo, porque no se me va sol y el video no me viene, così bello ok, vamos a iniciar eh? Eh... Vamos a elaborar como del topima la gamba, gamba explosiva Vamos a alimentar la aporte y tónica Importante ver la gamba dura, fuerte, como rocha Vamos a iniciar con 50 salto, Salto del payaso o jumping jack Salto del payaso, del payaso, del payacho 50, vamos a agafarlo Este ejercicio me piace mucho Vamos a iniciar Punta, punta de pie Ok, se va 1, 2, 3 4, 5, 6, 7, 8, 9, e in 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e in 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e in 10, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 10, y 40, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 50, me emocioné, 1, 5, 10 en più, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 10, el batito cardíaco sale, sale, sale, sale, lo importante, tú que labores a tu ritmo, mira comando, mira como a todos estos es patitos cardíacos ¿sí? vamos a iniciar con nuestro ese ejercicio primero a iniciar vamos a hacer un poquito de, de, de mountain climber, mountain climbers así entramos en ritmo, arriba ritmo, arriba ritmo. yo conto conto ya vamos a hacer 50 30 guarda postura postura guarda postura va uno en dietro va uno dos tres cuatro cinco lento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 Ahí. Se inicia, se inicia. Se inicia con la capa a tire, ¿no? <ríe> ah. Ay, ay, ay. ay. Ok. Porta tonqui, cuesta 13. Guarda. Esca. Ok. Vamos a iniciar el Un escaldato. Un poquito. Mando que va a la cintura. Abro, abro. Arriba, acá Toco tierra Apro, tocco terra, da. adesso, qua, che non va a fare? Deve fare 10, deve fare 12, 12 scuote, guarda, l'ho più aperto, l'ho più aperto, guarda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Adesso, salto, abro, de nuevo, uno salto, 2, abro, pa, chiudo, adesso, salto, cierro, adesso, de nuevo, uno, abro, tra, nuevamente, abro, echendo, toco, toco, toco de lato, va uno dos perfecto, perfecto esto lo repetimos nuevamente nuevamente lo repetimos nuevamente, nuevamente haz eso, torne indietro torne indietro, no te puedes estancar tu soy fuerte yo te estoy guardando, yo te seguo yo te seguo me puedes escribir Pablo, voy a un entrenamiento para el, para el brazo para el gamba l'addome lo facciamo, ok torniamo, torniamo indietro, torniamo indietro, va, ok postura, vale. va, mano una cintura, e tocco, toco, nuovamente adesso, a fare 12, 1, 2, 3, 4, 5 6 7 8 9 10 12 ok, di nuovo avro, escendo, tra avro, escendo, tra dentro e a casa non hai questa tre non c'è problema, solamente apro e chiudo guarda, Apro e centro Auro, este, abro, este, abro grande, escendo, abro grande, ay, ay, ay, sí. ay. Oh, sí. perfecto, perfecto, perfecto. Vamos a parar un poquito de, de skipping, skipping, skipping, para este movimiento el ginocchio vamos a portarlo la parte más en alto que usamos mi raccomando come on baby forza ok ¿quanto facciamo vamos a fare 20 20 20 va va, va. si va si va 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10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 te ayuda con los brazos. Te ayuda, Te ayuda. Uh. Voy a tener un poquito de agua. Okay. Voy a hacer. Guapa cinco saltos. Cinco de cuatro. 5 de la, 5 de la, siempre conectado, mira El 5 de ok, Faccio 5 de 5 de y a fondo, Tiene fondo, ok, 5 de 5 de 5 de 5 de 5 Punta de pie 3 4 5 uh, Pausa, pausa, pausa Iniciamos 4 Estamos casi finalizando Quanti qua? No, vale 5 5 5 y si va, si va 1 2 3 4 5 Ok Aponge, 3 2 3 4 Ok 4, 4, 4 4, 2 7 8 Haccio una cammino Devo fare 5-6 il punto il di okay. Uh. ¿Si qua Ok Un po' di se perfetto Un po' di gatto 5-5 Importante, amortiguare la caduta La caduta Si, che no che è va 1 2 de labor de gano, por la potencia, ¿no? la potencia. Venga, es que este que hace labor se está volviendo un poquito explosivo. Perfecto, perfecto. Ok, ¿cuánto fechamos acá? 5, 5. Si va, si sí, va. 1 9 3 5 5 Ta, ta, ta, ta, ta, ta, te un poco. Nuevamente, nuevamente. Ta, ta, fácil, fácil de ta, ta, ta, ta, ta. Por último, por último, vamos a hacer el último ejercicio. Voy a hacer el bravo que ya se siente un poquito freya <risa> ¿tú te esperas para escribir tu mira el comando de poder escribir pablo con es un entrenamiento muy fuerte muy fácil y tomelo, y yo te respondo subito, subito ok, vamos a a finalizar ¿eh? con nuestro último porque asfixi son, son los de few, pero hoy yo lo pareco sí. un poquito un poquito easy, easy. Este pa, otro pa. Esto te despaca la gamba con que el estilo te. Ok, guarda. La gente que da un poquito de peso acá, con un con manubri, manubrio, no puede fallar. Guarda. Paso abajo. Mano en la cintura. Mano en la cintura. vamos a hacer? Suave. Trabajo. Avance, avance. Su, lo, lo que tú viescas, lo puedo hacer, tra, este movimiento, tra, este movimiento, vamos a hacerle 12 volte, tra, tra, 4, guarda, que el ginocho es la punta en pie, 5, 6, 7, 8, y sí, sí, sí, ¿no? el equilibrio último, último, último puede utilizar un, una sedia, un bastón, un madero, un que vamos a cambiar, ahora pues, mano en la cintura, avance, importante, a un punto de equilibrio, ok se sí, va, está, 4 5 6 7 8 9 10 2 último perfecto Uf. potente la gamba, ¿no? Morse, no ok, este ejercicio lo repito una vuelta a vuelta y finalizamos con un ejercicio bueno, a mí me piace tanto. Pero vamos a hacer el burpees, burpees, 10 burpees, 10. Importante, probarse. Que es difícil, que no es difícil. Tú debes probarse, probarse. Tú no sabes cuánto estás fuerte, fino que tú no riescas a parar. OK? Ay, ay, ay. Cómo me piace, me piace. OK. Andamos con última vuelta con estos ejercicios que hemos iniciado. Puede un poquito de agua. <ríe> Comandante Estoy guardando a Pio de Una, Claudia, Marcela, <ríe> que no, Andrea, que no está haciendo el ejercicio. Mira, mira, comando, mira, comando. Puede estar en Yo lo que no me explico porque la gente solamente se alena cuando está jugando el estable. No, no debe ser así. Siempre hay que mantenerse en, en forma, en mantenimiento. Lo importante el estilo de vida. Piano, piano, piano, piano. Piano, piano. piano con el ejercicio tres vueltas a la semana okay iniciamos nuevamente ok, cómo lo hago así eh, pues vamos a hacerlo así va está en dentro va uno dos tres cuatro cinco seis siete 8 9 Concéntrate 10 Último, último, último Tú lo fai a tu ritmo A tu ritmo, a tu ritmo Si estoy un poquito, está iniciando palo, Piano, piano, piano Me refe con tus testes Cambio de gamba 1 2 3 4 5, 6, 7, 8, 9, 10, ya me tuve último, último, último, ah. oh, perfecto, perfecto, lo siento con este lavoro, ¿no? <ríe> La gamba siempre un poco faticosa, ¿no? Importante ¿sí? como he hecho prima, ¿Sí, pero va sí, Ahora, para finalizar, voy a empezar con este ejercicio. El push y los toques es un poco difícil, no difícil, difícil porque no lo he hecho nunca, pero eh, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo 10 veces. Pues Tú sí prueba, sí prueba. Importante iniciar. 10 veces, vamos a repetir, vamos a repetir. Tú te escomes. Voy a tener un poquito de agua, a un poquito de agua. <ríe> ay, ay, ay. Gamba, gamba explosiva, gamba explosiva Ok, perfecto El burbín, se va, se va, se va Aperra, aterra. aterra aterra Uno Dos, 10. por el giorno de hoy habíamos finalizado gracias por jugar este alenamiento pisima campa explosiva topo de puesto para un ejercicio de, de stretch, y mira comando por este farro topo de cuesta alenamiento de cuores paulo y si te cuero que inscrito inscríbete a él.